Carlos Díaz, y esto es en serio. Esta semana Naki Soto no nos acompaña, pero hemos convertido esta sesión en preguntas y respuestas. Preguntamos en nuestras redes, sobre todo en patreon.com/slash Naki Luis Carlos, dudas para esta semana y miren las cosas que nos han enviado. Primera pregunta. ¿Qué podemos esperar del 2.0 en Venezuela? La pregunta tiene que ver con el mundo digital y tiene que ver con cómo se ha desarrollado. Yo diría que el término 2.0 ya es bastante viejo, tiene más de 15 años de uso y no describe ya completamente todos los fenómenos digitales que están ocurriendo. Lo más importante del 2.0 fue la gestación de plataformas para que los ciudadanos generaran contenidos en redes sociales y basado en eso pudiesen construir sus propias cuentas, sus propias ristra de contenidos, sus propias espacios digitales para que el resto de la gente pudiese seguirlos y con eso se fortalecen comunidades y redes. Y evidentemente eso ha pasado ya en casi todo el mundo y ha significado transformaciones culturales, tecnológicas, evidentemente, sociales, políticas y hasta económicas. Yo diría que ya estamos transitando hacia la siguiente etapa en la historia, cuando los contenidos están más geolocalizados, cuando hay inteligencia artificial que nos permite ver mejor o identificar mejor los patrones de esos contenidos, también cuando se suma el Internet de las cosas y cuando se empieza a hablar ya de otros fenómenos que se suman al mundo digital. Como estamos transitando hacia ese siguiente mundo, sí podemos decir que en Venezuela estamos rezagados. Mientras en los años anteriores Venezuela jugó a la globalización, al igual que otros países, e incluso en algunos puntos un poco más avanzado por el ciberactivismo que hubo acá hace al menos una década, ya en esta siguiente etapa nuestra relación con una infociudad, con gobiernos electrónicos, con tecnología para la vida cotidiana se ha visto mermado. Y eso sí nos indica que Venezuela está rezagada y por lo tanto tenemos que correr y acelerar para no quedar por fuera de estos nuevos fenómenos. Siguiente pregunta. Consejos para un profesor que busca generar fondos para ayudar a sus alumnos. Miren, esto que ha pasado con la contracción económica, con la crisis, la hiperinflación, ha hecho que en muchas universidades los estudiantes pues, no les den las cuentas para seguir estudiando. Eso significa aulas vacías, pupitres vacíos, una merma importante en el la plantilla de estudiantes y también de profesores que se han ido. Cuando un profesor está preocupado porque los alumnos no pueden volver, nos habla también de la nobleza y de cómo este fenómeno nos impacta a todos y nos preocupa a todos. Sin embargo, es sumamente difícil ya en estos últimos meses que estudiantes universitarios venezolanos puedan cubrir el costo de las matrículas en universidades privadas. Pero es que además, en las públicas, aunque el costo pueda ser muchísimo más bajo por semestre, en realidad el costo de estudiar es muy alto. Tanto por libros, como por pasaje, como por alimentos, como también el hecho de no estar trabajando, no estar produciendo y depender de los padres en una economía así, hace que para muchas personas sea complicado. La respuesta es que no hay salidas fáciles. Se puede recomendar la búsqueda de trabajos de medio tiempo que puedan ser remunerados en alguna moneda fuerte, alguna divisa, pero eso evidentemente va a depender del área económica, de la capacidad de desempeño, de las destrezas que tenga ese estudiante. Otro plan puede ser becar gente pero becar gente ya no funciona como hace un par de años eh, cuando la gente desde afuera podía enviar quizás eh, 15 dólares, 20, 30 dólares y con eso pagaba un semestre completo. En este momento, ni enviando 100 al mes pudiese cubrir los costos de un estudiante universitario en una carrera en una universidad privada y eso hace muy difícil que, a pesar de que haya tantos millones de migrantes venezolanos en el exterior, se pueda hacer un pote en conjunto para cubrir esos costos. Sin embargo, si consigue una suerte de apadrinamiento, sería buenísimo. Es decir, no que alguien mande algún tipo de ayuda para repartir de manera genérica, sino para ayudar en un caso. Hay algunos que he conocido, por ejemplo, que se dedican, por ejemplo, a ayudar a estudiantes en posgrado para que terminen eh, sus estudios superiores, porque además sabes que en términos de mercado laboral se va a mover más rápidamente. Pero no hay una respuesta genérica para esto. En una contracción económica, todas las actividades se comprimen, se vienen a menos y eso incluye también la educación, lamentablemente. Siguiente plan que pueda haber en esto, que la gente tenga eh, otro tipo de plan de vida, pueda parar los estudios un tiempo, trabajar, producir y quizás volver. O bajar la carga de materias y de créditos para seguir adelante. Es muy difícil la respuesta. Siguiente pregunta. ¿Sigues en la radio y de ser así, en qué horario sigues? Pues no. No estoy al aire en estos momentos en la radio y es algo además que no sabemos en qué periodo se puede solventar. Así que mientras tanto estaremos produciendo contenidos en internet y en medios digitales porque primero es divertido, nos encanta, nos da un margen de libertad maravilloso y además puede ser cubierto y financiado por nuestra propia audiencia. Por eso tanto Naki como yo estamos en Patreon.com. Ahí nos consiguen. Pregunta gastronómica. Abel Graterol dice... Hola, para ti como amante de la cocina, ¿la cachapa es desayuno o almuerzo? Y esto yo creo que lo podemos llevar a estudio de opinión pública. La cachapa es para cuando te dé la gana. La cachapa te da hasta para la madrugada. La cachapa es todo. Además es tan sencilla, es una comida confortable, eh, combina con cualquier hora del día y además te hace feliz. La cachapa es perfectamente dulce y combina además con quesos salados, así que haz con ella lo que quieras. Ahora, hay una presentación de cachapa que es la que viene con Cochino, que viene con carne, que viene con otras cosas, que evidentemente va para horas en las que puedas tener el estómago mucho más fuerte. Pero mientras tanto, trátala bien en cualquier hora del día. Nos pregunta Debly Rafa, ¿dónde ves el país en cinco años? Mira, en Venezuela a largo plazo es que compres plátano verde a ver si madura. Eso es lo más allá que puede ver la gente. Pensar en cinco años tienes que ver con esta bifurcación, si hay o no hay cambio político. Y una segunda bifurcación pudiese ser si hay o no cambios económicos. Así que es absolutamente impredecible saber qué va a pasar de aquí a cinco años. Y el que te lo diga, te está mintiendo. Pregunta Iskander Díaz, ¿podemos volver algún día a Venezuela? Y esto lo preguntan los venezolanos en el exterior. Y la respuesta es muy rara, porque la respuesta es vuelvan cuando quieran vuelvan cuando puedan. El tema es que las condiciones necesarias para que alguien considere que la situación está bien o vuelva a estar bien para sus estándares es absolutamente distinta en cada caso. Para alguien que está subcontratado, trabajando mal en el exterior, sin además perspectiva de que esa condición vaya a mejorar en un corto o mediano plazo, regresarse siempre es una opción. Para el que se fue y quizás no pudo legalizar papeles y su estatus migratorio es un problema fuera, regresar es una opción. Pero también para el que ve en este mercado y en estas reglas de juego una oportunidad de seguir creciendo, volver es una opción. Este año hemos recibido un montón de retornados sin ningún problema y terminan integrándose de la manera que puedan a este mercado al tamaño que tienen. Entonces volver, para mí la migración en realidad es un flujo. Pudiste haber salido, puedes volver y no es definitivo, te puedes volver a ir en cualquier momento. Las comunidades migrantes como las venezolanas, de las que ya salieron cuatro millones y medio de personas, eh, son tan dinámicas y en ocasiones las decisiones de migración son tan traumáticas que no hay partida definitiva, no en todos los casos. Así que vamos a estar viendo cómo la gente va y viene en cualquier momento. ¿Cómo se enfrenta a la xenofobia sin involucrarse en política? Esto como ciudadano venezolano en el exterior. Y lo pregunta Stephanie Santiago. Pues mira, le toca a los venezolanos en el exterior organizarse y presionar políticamente. No hay otra manera de hacerlo. No puedes apelar a la pena, a la culpa, a lo correcto, a lo que está bien. No puedes apelar a nada de eso porque el discurso xenofóbico es absolutamente irracional. Tienes que apostarle a los costos políticos que genera la agresión y la discriminación en otros países. Y eso solo se logra presionando políticamente. Así que toca organizarse y presionar. Otra pregunta. Es increíble ver cómo permanecen aquí. ¿Por qué lo hacen? Y dice, esto lo dice Mirta desde Maracaibo, pues bueno, porque en los planes de vida de mucha gente cabe quedarse y hacer las cosas que le hagan feliz o que le permitan mantenerse aquí el tiempo que estén. Con eso no hay ningún problema. Pregunta Dome de Santori y ya con eso vamos cerrando. ¿Cuál es el beneficio de inscribirse en tu canal? ¿No es lo mismo ver el video que quiera? Pues sí, si buscas Naki Luis Carlos en YouTube, puedes ver muchos de los videos que hemos grabado. Si buscas en serio, si buscas todos los días, si buscas Dilo Bien, vas a conseguir parte de los webshops. Pero si te suscribes, te vas a enterar antes que nadie, sobre todo si activas la campanita de notificaciones y vas a estar al día de las cosas que publicamos cada semana y que pueden ser sumamente educativas, entretenidas y te permiten ser parte de una comunidad de cómplices. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Esto ha sido En Serio. Music